Amigos, como de spa, me imagino que bien. Yo les voy a mostrar mi Ay, ¿cómo se llama? Magia. No. Varita, mágica. Varita mágica. La una, a las dos y a las tres. ¡Charan! ¡Desgüe! color de mi varita mágica a mí me encanta saben dónde la conseguí en un libro de chistos me dijeron que si hacías otras cosas podías hacer una varita mágica a ver a la una a las dos a las tres quiero convertirme quiero quiero Ah, desaparecer ¡Pim! Desaparecí, amigos ¡Qué increíble, ¿no? <ríe> y soy invisible, ¿me ven? Bueno, me alegro que no me vean Porque yo soy invisible, ¿eh? <ríe> soy, invisible soy invisible Bueno, amigos, adiós Estoy aquí amigos, estoy aquí, estoy aquí. Regresé porque esta me hizo regresar. Bueno amigos.